Tachán. Parece mi pierna, se me está haciendo súper difícil Literalmente casi quiso vomitar por el olor Llámenme Chef G Y ahora lo estamos mezclando bien Era la única mexicana en nuestra escuela Nadie lo va a querer comer ¡No! ¡Hola, Moniz, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video como pueden ver hoy estamos en mi casa y vamos a estar haciendo este video en la casa porque hoy es un sábado, la verdad no estaba pensando en hacer un video para este canal Pero mi mamá y yo vamos a estar haciendo kimchi para la familia Y dije, qué buena oportunidad para hacer un video para ustedes Ya que estos días he notado que muchos de ustedes les gusta verme cocinar, hacer comida coreana Hoy vamos a estar haciendo kimchi con mi mamá Ya sé que ella es la invitada favorita de este canal Así que vamos a empezar con este video primero vamos a ir a un supermercado a comprar algunas cositas vamos a regresar para un día de puro kimchi desde que empecé mi segundo canal de vlogs desde que empecé mi canal de vlogs ya casi no me ven en el coche aquí en este canal pero como vamos a ir al supermercado con mi mami es mi primera vez haciendo kimchi también siempre cada vez que mi mamá hace kimchi ella lo hace sola ella quiere manejar. Mi mamá no me creí, por eso ella quiere manejar. En vez de dejarme manejar para ella. ¿Verdad? No. ¿No? Sí, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mira, ya voy. ¿Qué necesitamos comprar para el kimchi? Polvo de chile, si tengo. Y ajo. ¿Necesitamos ajo? Sí. 근데 김치가 종류마다 다 재료가 틀려. 오늘은 간단하게 핸들도 담아드릴 수 있는. Sim, sí, se supone que hay diferentes tipos de kimchi, y en un episodio del cotorreo coreano les conté un poquito más sobre el kimchi, pero hay diferentes tipos, y también cada región, cada casa, cada familia hace su kimchi diferente, verdad? Entonces tú aprendiste de tu mamá, ¿verdad? En la receta. Entonces es una receta de Pusan. No? Sí, como. 음, es, es casi igual este. El base es diferente. Ok. El base es diferente. Entonces, el niño tiene un masa de agua. El niño no tiene un masa de agua. El niño 할머니가 해준거 맛있잖아. 음. 할머니가 손으로 미친 거 만든 거. 음. 그냥 제, ahora... 젓가락으로 이렇게 이렇게 간단하게 <놀람> 만들었어요. Pero ahora es es honmat de mi mamá. <놀람> <놀람> es es <놀람> básicamente aprendimos la receta de generaciones. <놀람> pero el toquecito que le das a tu propio kimchi es diferente solo por los toquecitos <놀람> de cada persona. bueno, vamos a ir al supermercado. 근데 그 멕시코도 엄마가 옛날에 친구 집에 초대받아서 갔는데 그 집에 할머니부터 내려오는 그어그 그 몰레 있잖아. 몰레라든지 뭐 소스, 음. 사이사 이런 것들이 집집마다 다 맛이 틀리잖아. 멕시코도 그게 옛집그 집에서 내려오는 옛날부터 내려오는 그 맛의 비법이야. 그런 것들이 다 hay demasiadas personas hoy y no puedo grabar, así que... Hay muchas personas ahorita porque... Ya es el Año Nuevo Lunar aquí en Corea, estamos de puente y me están viendo como loca porque parece que estoy hablando a mí. Ok, espérame. Les hablo luego, cuando acabamos. Ya llegamos del supermercado y compramos dos de estas lechugas asiáticas. ¿Cuánto te dura... Con dos lechugas así de grandes. ¡Ah! Oh, mucho. Mucho tiempo. Wow. Pues porque somos cuatro personas. Uh -huh. Entonces. Creo que los comemos cada día. Pero aún dura un mes um. con dos um. lechugas. Sí. Vamos a ponerle sal a la lechuga. Mejor sal grueso. Y ahora, el botón. ¿Y que tal la y que se cari a ni no ran que masinan pechuea. Y que pan el cala. Después de dejar esto en sal y agua por dos horas, uh -huh. luego le vamos a poner aquí, la salsa aquí, en cada cosa cada... adentro. Uh -huh. Cada una y baile y shipke ha que eso. Tachala porigues. Ok. Vamos a cortarlo todo ya listo para comerlo inmediatamente así lo corta mi mamá estilo muy aparte del kimchi que hacemos también vamos a estar haciendo algo que se llama kaktugi con que se hace con el nabo este, el kaktugi es otro tipo de kimchi diríamos pero se hace con esto así que vamos a cortar otro uh, tan, cha -tan. parece mi pierna <risa> <risa> a bañar vamos a lavar la lechuga una vez con el agua vamos a bañarlos son como el y no en quechua que puré eso Vamos a ir agregándole poco a poco toda la lechuga que tenemos allá. Sal grueso. Le vamos a tratar de poner mucho hoy eh, para que no nos tarde mucho tiempo, ¿verdad? Esto parece algo que usaría para bañar a un bebé. Sí, para sí, verdad. Eso. Es para eso, pero nosotros no tenemos un bebé. Vamos a estar lavando. Dañando nuestro, nuestra lechuga Te los juro, yo también estoy ayudando Nada más que hoy soy la asistente chef Y la camarógrafa, ¿ok? Me da curiosidad saber Si neta hay personas allá en Latinoamérica Que ven videos de recetas de kimchi Y neta lo hacen en sus casas O nada más lo ven para ver cómo se hace Por la curiosidad O neta lo ven para hacerlo Déjenme en los comentarios abajo, quiero saber. Obviamente tienen que lavar su lechuga antes de todo esto, pero vamos a dejarlo así por unas dos horas. Ahora mientras que esperamos vamos a estar haciendo el kaksugi que les dije con, con el nabo que vamos a preparar ahorita. Llámenme Chef G. Vamos a echarle el sal otra vez a todo lo que tengamos. Y con un burro. Sí. Sin agua. Para que no se salga todo, todo el sabor. Y esto también lo vamos a dejar. No han pasado dos horas, pero nuestro cactugi, el que usamos aquí, vean. Este ya está listo y pueden notar que está listo porque, Miren. Qué suave se puso, así que ahora vamos a preparar con la salsa lo lavamos solo una vez otra vez para que no se salga como el sabor y luego ya vamos a prepararlo con la salsita que vamos a echarle yo también estoy aprendiendo a hacer kimchi ahorita, mientras que hago este video para ustedes tal vez para el siguiente me reto a hacer el kimchi yo sola mi mamá, no me cree nadie lo va a querer comer no, no, no creo O cebollín Como... No tanto. Chile. Chile rojo. Chile rojo coreano. Uh -huh. Chile rojo. Bueno, le está echando estas cosas que la verdad yo no sé cómo se llaman porque no sé qué es, pero mucho ajo, ese sí sé. Por eso es que no sé si ustedes neta, neta están viendo este video para la receta de un kimchi, si sí lo están buscando. Perdón. Pero esta parte de la salsita se me está haciendo súper difícil. Pero otra vez, aquí no somos un canal de cocina. Y ahora lo estamos mezclando bien con las manos de mi mami para, para que tenga el sabor de, del y de mi mamá. El sabor de kimchi siempre cambia mucho durante el tiempo. Y por eso el sabor que de ahorita, justo ahorita... No va a salir el sabor después de cuando empezamos a comerlo con el arroz Porque lo tenemos que dejar Y es por eso que los coreanos tienen un refrigerador diferente para kimchi Porque el refrigerador de kimchi tiene una temperatura muchísimo más baja que un refrigerador normal Básicamente se puede poner el kimchi ahí adentro Para que para que podamos comernos el kimchi por mucho tiempo, ¿verdad? Y así lo ponemos en diferentes, espérame, les enseño, contenedores. Antes de meterlo en el refri, lo dejamos afuera por como un día. Pero básicamente vamos a tener que esperar un rato para que se madure, para que sepa más rico luego. Y ya acabamos con el cactus, les enseño. Ya han pasado como una hora y media a dos horas y lavamos la lechuga en lechuga agua de... tres veces. Vean, está más como suavecito que antes uh -huh. por el sal. Y ahora vamos a echarle la salsa, bueno ya le echamos aquí abajo esta, la salsa. Chile rojo, ajo, sí. jengibre. jengibre. Ya estamos en el suelo nada más mezclando todo lo de adentro. Yo la verdad no tengo recuerdos de chiquita cuando mi mamá hacía kimchi en la casa en México. ¿Tú hacías kimchi todo el tiempo en México? Sí. Una, un recuerdo que tengo súper chistoso es que cuando iba a la escuela coreana en México para aprender coreano, iba cada sábado, una de mis amigas mexicanas quería aprender coreano conmigo, entonces me acuerdo que ella habló con su mamá o hablaron con mi mamá o algo así. Ella decidió venir a la escuela coreana por como un día... Creo que fue unas semanas que vino de hecho para ver porque ella quería aprender coreano. Era la única mexicana en nuestra escuela porque casi todo, todos los estudiantes que estaban ahí casi casi todos eran coreanos como yo que necesitaban aprender coreano. Entonces me acuerdo que justo durante el lunch todos sacamos nuestra, nuestra comida para almorzar. Y ya sabes los coreanos, los papás coreanos te meten un buffet. Para lunch en la escuela, te meten tu arroz, tu sopa, tu kimchi y muchísimas otras cosas al lado e Imagínense, es una escuela coreana con puros coreanos así Entonces nos sentamos alrededor en un círculo y mi amiga mexicana ahí sentada Todos abrimos nuestro lunch y empezó a oler muchísimo a kimchi Y si ustedes saben a qué huele el kimchi, huele mucho eh, ¡Es... Es un olor fuerte al principio, siento, y es como mucho ajo, ¿no? <risa> Me acuerdo que mi amiga justo cuando abrimos nuestro lunch y olía a kimchi, literalmente casi quiso vomitar por el olor, ya no podía, y creo que por esa razón como que no le, no le gustó mucho la comida coreana antes, pero luego empiezas a probarlo poco a poco y te obsesionas. ¿Sabías que en Argentina hay un día nacional de kimchi? En Argentina. <risa> No sé por qué. Ya acabamos, tenemos el kimchi, queremos probarlo. ¿Quieres probarlo? Ahí está. Está listo. Mm. Con el tiempo va, va a estar mejor, ¿no? Y bueno, chicos, vamos a acabar el video aquí. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Perdónenme, pero este no es... Otra vez se los digo, este no es un canal de cocina. Así que si quieren buscar una receta bien, bien, búscanlo en el internet, ¿verdad? Sí. Es que, también, es que la salsa es lo más importante. También en Ciudad de México, uh -huh. este... Sí, Town, uh -huh. si vende. Ahí venden kimchi. Así que nada más vayan a comprarlo. Ok. Pero bueno, vamos a acabar el video aquí, los quiero muchísimo, los veo en mi siguiente video, adiós